que La mayoría de personas que ven mis videos son jóvenes como yo Diría que estamos de acuerdo en que nuestro futuro Está en juego por todo el mal hecho Por algunas personitas Que nos tiene el planeta Caliente y apunta a incendios Pero lo peor es que hay personas Que aún tienen la intención de seguir Dañando el planeta El medio ambiente ¿Y eso para qué sirve? Porque al tener muchos recursos naturales Algunas personas de algunas empresas Prefieren destruir esos recursos Por plata En lugar de conservar su propio hábitat. Por eso es que algunos países de Latinoamérica crearon un acuerdo que nos daría acceso a cualquier persona a saber todo sobre procesos y avances ambientales del país. Toda información sobre cualquier proyecto que pueda beneficiar o dañar el ecosistema. Ese acuerdo se llama Escazú. Hola mi tal, hello guys, sayonara, este es su nuevo Espero que estén súper bien porque vamos a comenzar. que va a beneficiar a todas las personas que quieran tomar decisiones en las propuestas que impliquen tanto el beneficio como en la destrucción de los ecosistemas de nuestros territorios. Y así, nosotros como civiles, podemos tomar decisiones ante estos proyectos y saber de qué se tratan al 100%. Y en caso de que ese proyecto evada algún derecho ambiental, las personas podemos tomar completa decisión judicial al respecto. Y de esta manera protegiendo nuestros derechos a tener mejores ecosistemas sanos y países sostenibles. Y especialmente proteger nuestras vidas. Porque en Latinoamérica, especialmente en Colombia, es en donde se registran más asesinatos al año de líderes ambientales. Qué vaina, ¿no? El acuerdo tiene 26 artículos diferentes. Cuatro hablan sobre el objetivo del acuerdo y sus principios. 5 hablan de lo que se va a tratar en concreto el Acuerdo de Escazú y los últimos 17 restantes hablan sobre las medidas y disposiciones de los artículos y qué es lo que, el, lo que el acuerdo defiende en concreto. El acuerdo se ideó hace 10 años en 2012, después de la conferencia del desarrollo sostenible en donde por primera vez países de América Latina hablaron sobre los derechos humanos en asuntos ambientales. Y así finalmente, después de seis años en marzo del 2018, se terminó de crear el acuerdo en Escazú, Costa Rica. Y de ahí sale su nombre, lógicamente ahora vamos a desmentir algunos argumentos que algunas personas dicen que está en contra del acuerdo de escaso que el acuerdo evita el derecho al desarrollo no al contrario promueve políticas ambientales que permiten que los seres humanos podamos avanzar nuestras ciudades y al mismo tiempo deteniendo el cambio climático lo que conocemos como sustentabilidad que ya hay leyes que defienden lo que dice el acuerdo pero es que hay mucha corrupción y esas leyes en muchas ocasiones no se cumplen este acuerdo tiene intervención de personas indígenas y afroamericanas también y especialmente intervención de la ONG y organizaciones internacionales al ver que esto es un acuerdo a gran escala que genera incertidumbre pero si este acuerdo es para esclarecer el progreso ecológico y sustentable de nuestros países que genera pobreza pero si eso no tiene nada que ver con el acuerdo la protección de los recursos naturales no generan pobreza. Existen muchos mitos sobre el acuerdo de Escazú, pero todos los activistas ambientales asesinados y el daño que le hemos hecho a todo el medio ambiente tiene que ser claro y se tiene que tener más claridad al respecto y no se puede dejar pasar por Bueno, entonces ahí ya les informé sobre el acuerdo de Escazú. Espero que lo podamos tener en cuenta mientras que se suscriban al canal, le den un buen like a este video y que compartan este canal con todos sus amiguitos. Pero si estás por el Alonso, lo suscríbete.